¿Conoceríais también a mi Padre? Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dice, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús réplica, «Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo dices tú, «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre permanece en mí. Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que le pidáis y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.